Pero lo no podemos asistir robos Venga, un hombre vendiendo drogas acá Vea, aquí hay algo Y se va a volar en eso, y se va a volar ¿Le disparamos las llantas? Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Listo, ahora sí No, no, se fue Fue para atrás Míralo, míralo ahí No, ese es, ese es cañas. Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Dónde? Abatido Muy bien ¿Dónde? ¿Arriba? 60 De todos los robos que hemos estado, siempre pierde la policía Pero nosotros no podemos asistir robos Venga, un hombre vendiendo drogas allá en... Vea, aquí hay algo Eh, sí podemos asistir Nos la señora están vendiendo por allá. Asistimos solo cuando de ellos haya un poco. Tenemos la mamá reportando al hijo, como siempre. Uf, trauma <risa> <risa> Prendemos un segundo. Yo... más de la cata. Ya entraste a la radio, Matsy. Sí. No, ah, bueno, entonces, puto. ¿Y qué hay aquí? Oye. Oye. esos barrios son mala muerte? Eh, ¿me pueden poner los permisos de acá, por favor? Un segundito. Sí, Gracias. ¿Y se va a volar en eso? ¿Y se va a volar? ¿Le disparamos las llantas? Eh... ¿Le ¿Permiso para disparar? Hágale. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Listo, ahora sí. No, no, se fue. Voy para atrás. ¿Qué es eso? ¿Lo batiste? No. No, se voló, se voló. Pero por acá no está. Eh, sígalo, usted, Hancha. Cata. Me iba a subir Míralo, míralo ahí No, ese es, ese es Cañas Ya ahora habrá metido Apáguenlo, apáguenlo ¿Nos bajamos y lo buscamos? Apaga las luces, apaga las luces. Apaga la luces. Con H. con H. Sí, sí. Igual el man ya va tocado. Pero bueno en la, en la moto. Igual la moto, revisaron placas y todo. Qué inteligente. No puede ir muy lejos. Uy. No vieron para dónde más o menos se metió. Es uno por no querer ahora Es que yo, yo pensando en mi Y es que no, le dispararon la pierna y ya. Tira el sueldo. Ah, Dios mío, se ¿Qué ah. le pasa a la gente? ¿Y cuál era mi usuario de Discord? Ya me olvido <risa> No, no tiene que estar muy dañado para no hacerle caso a la policía. Ah, quería decir? Pudo, pudo sacar las placas Eso no tiene ni placa, eso no tiene ni placa Pone oh, F6, gata Sí, pero no deja No deja, ¿por qué? No están en servicio ustedes ¿Chip? ¿Sí? sí, sí Pero es que algunas motos, no, no, no sé, es que las ah, motos están no, como obligadas Yo creo que está como todo obligado, sí Sí Como acá que también ¿O se niños? desconectó, ¿o qué? hasta de pronto, marico, porque por donde lo decía de esa manera, no es que por donde saltó, no tenía por dónde coger. Ya, ah, estoy o menos. Si él se voló eso y tenía que salir para la vía, y ya, ya y ahí no había nada porque ahí iban ustedes. Pinchaste, ¿no? la Sí, ya tiene las llantas pinchadas. O sea, ustedes dicen que yo molesto mucho, pero es que es muy fastidioso Ay. así. El casero, a ver, era como rubio, ¿no? Sí, algo así mochila mira, él se saltó eso, y de ahí ¿por dónde coge? Él, él, no puede ser lejos porque, ¿cómo va a correr tanto a, a pie? o sea, de aquí, o sea, lo, uno iría. voy esto, ¿no? y el sac oh, pudo haber subido recién allá plomo. Suba, suba, suba. ¿Por qué acá son malucos. Todas las señoras nos miran User feo, mira. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Dónde? Ah, tío Muy Bien ¿Dónde? Arriba 60 Se Solicita el médico No, oh, toca llevárnoslo Cárguelo y vamos al hospital Estaba por este escondido, que perro ese man. En un techo Cata tiene la soga ahí, sí, sí. Me la pasa si sí, están tan Bueno ahí salimos, ¿Cómo? Me pasa la soga que tienes ahí en el bolsillo Ya te lo paso. Ah, lo pues. pueden amarrar y... la paso La soga no está dentro del carro, que la bajé de áreas No, ya, ya, ya sí. la tenía Mientras Cata te mata Picátelo a amarra ahí eso Bájalo lentamente Obviamente lo tiran ¿Qué? ¿De qué hablan? No, yo lo pongo en la soga Obviamente, él baja en la soga, ¿no? <ríe> mm, claro <ríe> ¿Quién puede decir que ahí no hay una soga? <risa> ¿Cómo? Uy, me encanta lo que está haciendo Gato Me encanta Gato Lo que hace Gato Listo, ya está asegura que esté bien sujeto ¿Qué Pero descaradamente de eh, ¿Vas a bajar? Cuando quieras, no, no. Lo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se verano. el se <coughs> Bueno. Bueno, cuando ¿Qué? ¿Qué? el verano. ¿Cómo cómo ¿Cómo se da? hacer verano, o sea, mantiene ¿Y poniendo ¿Y? ¿ Vámonos, ya. Ay, hijo de madre, para entonces... Listo. ...perdimos una cosa. Ay, yo la uh. Lo Coloco a un lado, eh revisarle las heridas. A ver. Que tenga pulso, ¿no? Que tenga... sí, que tenga pulso. O sea, como para pedir que se desangre o algo. Recordemos que papi, como la siguiente tenemos que tener conocimientos, Marita. No me diga que se cayó. Ah no, eso es, no es un... <risa> ¿Tú tendrías? Pues, ¿Listo? ¿Qué heridas tendría? a ver vaya vaya listando el quicklog tenemos no, raid, tenemos rayos mucho sí fijo porque vea todo lo que está botando madre, madre, madre ya llegamos ya llegamos, ya llegamos. ¿Qué le pasó? Oye, ¿me escucha? Sí, se le escucha, se le escucha. ¿Qué le pasó? Suéltemelo ahí, porfa. Ese tipo es un delincuente. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Ver, necesito que me atiendan a ese muchacho. Bueno, pues sí, le parece como que puede que esté un poco grave. Eh, solicitemos aquí... Eh... Ah, veanlo ahí, ya digo. Hola, buenas. ¿Colega? ¿Colega Sordo? ¿Colega? Hola, hola. hola. ¿Eh, me escuchan, sí? ¿Oficiales? Sí, sí, sí lo, escucho, Eso. lo escucho. Bueno, voy a derecha. Llegamos Pero... a un código que nos salió en cercanías a bueno antes del puerto sí eh, llegamos vimos que alguien estaba haciendo una venta la única persona que estaba era este sujeto en una motocicleta le hicimos el llamado deténgase deténgase no se detuvo se bajó la motocicleta eh, sacamos la pistola eh, pidiéndole que se detuviera no sé se, se dio a la huida. Ya. De la pared. Luego de que se dio a la huida pues, Lo abierto, seguimos abierto, hasta abierto. un tejado Y en el tejado pues Se negó a detenerse no sé, me Y mejor, no, no, no, tocó por... Hacer un disparo y ahí en una de las piernas ¿El sujeto eh, bueno, les le, abrió fuego? Le ¿Tenía un, un arma de fuego? Negativo, pero le hicimos advertencia Y no sí, sí. se detuvo Y no eh, hubo manera Es que Abrir fuego bueno, No sé, cada quien tiene su protocolo, ¿no? Ustedes lo van a procesar, ¿verdad, compañero? Eh, no, solamente le vamos a tomar la identidad, a ver qué fue lo que pasó, qué estaba oyendo, porque si estaba vendiendo algo ilícito, pues, eso, ¿te me entiendes? Uh -huh. Hay que tenerlo ahí identificado, ah, en ah, todo caso, no necesito, para que ustedes se lo ah. lleven y ya hagan la judicialización de lo demás. Nico. Eh, Nicolai Price, ¿lo conoce? Eh, que lo procesemos nosotros? ¿Sí? Negativo. sí, es posible, ¿no? Sí, sí, sí. sí, no, sí perfecto, yo me, qué preocupé, ver, sí, me encargo. Eso. Tiene sí, eh, pistola. Señor, eh, voy a proceder a cacharlo. ¿listo? Porque es una venta de drogas. Eh, hizo caso omiso a la autoridad. Hizo caso omiso a los. Calante, aquí tus seguidores de confianza, eso, gente que le pone el alma. Juan, invítame. Lléveme. Tienes 23 kilogramos de cocaína. ¿Cuánto tenías de cocaína? 23 kilogramos. Solicito una patrulla hospital para un sujeto con posesión de drogas ilegales. Hay drogas legales aún así. Los estupefacientes. Los medicamentos son drogas legales. Tomaron los datos sí. para subirlos a la base. Bueno, nos sí, sí. Bueno. Menos la sospecha no estuvo tan. Recuerden <risa> que si tiene algún tatuaje o algo, eso ayuda para, para identificarlo. Quiero le, le tomar la documentación y. Documentación, objetos. sí señor. Falta solo decomisarle la, la cocaína, que parece parecer la tiene en el. Si quiere la llevar directamente a la comisaría y ahí la ponemos en el almacén. Listo, de una. Pero, no Con permiso. Eh, Nos vamos nosotros, ¿no? ver, no, no, Oficial, no. Me permite tomar una fotos acá. De está? ahí. Ah, firma, sí. ella se los que... Ah, dos lentes. Dímelo David. Sí. No, te lo perdiste, me bajé al man ese. <risa> Eso, vea gente que le pone el almacén. Con el emoji de Tulio y todo. Se tiene, Se tiene topo, el topo señor. señor. Listo, no, listo, señora gente. Muchísimas gracias, hasta luego. Eh, no, mi socio, el Mañas, ¿qué, qué, qué, cómo decir que es Mañas? Oye, tenía pistola. No, negativo, no tenía armas. Fuck. For... Ay, ay, qué pecado. Se nota que acaba de llegar hoy. Deben de ponerles ustedes una suburban. ¿Una suburban? ¿Cuál es la suburban? Una tienda de ropa, ¿no? Ah, ya sé cuál es. ¿Cuál es la suburban? No recuerdo cuál es. Compa, para cuando llegue a mil. Rol. Cuando llega a mil, no nombre? lo dudes ok. Cuando llegue a mil y haya ves? plata para poner la cama. Acá, <risas> <¿Está>, unos. <vámonos? risas> eh. tiene aquí? yo ya necesito una cura pero eh, ay, el, el, el Sura me reconoció con todo mi máscara cómo hizo eso cómo hizo eso que por mi voz yo por ah. eso es algo cosa no pienso. eso no se puede pues en teoría no Eh, cómo ¿Cómo la tienen? Oh, por supuesto. ¿Cómo, cómo la tienen? Sin los... reconocible. no. sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Igual no se preocupe <risa> que yo soy médico y no le puedo hacer nada. Es un poco tampoco perdido. Yo revelo los secretos de mis. de mis. de mis. Kata, ¿lo solucionas tú o lo soluciono yo? Grande o pequeña. No, dejémoslo. O, o... Que a la final fue censura, o sea, pues tampoco. Sí. Ajá. Uh -huh. No, pues los mecánicos son mecánicos y son más ilegalísimos. No, pero él dice que tiene que no, guardar él... los secretos de sus pacientes. Ja. Lo siento, estoy me muy me sublevado, me sublevado me hoy. Alcance, ¿no? sí, muy muy un... Ah, ok, ya, ya sé cuál pues, es. El... Ah, pues, ah es cállese. Paseo. No, Cata, nos fuimos, Cata, por Dios, Cata, Cata verdad, Dios, Dios mío. Cata. Bueno, bueno, Oficial, Madrid, bueno, Madrid. se me escucha. Sí, si lo escucho, claro. Ok, ok. Eh, es que me ha parecido sospechoso pues, la actividad que está haciendo un Subaru blanco. Subaru blanco. Subaru blanco. Ha venido como cinco veces aquí al hospital. Entra a la bahía, para, observa y uh, vuelve y se va. Tiene humo de llantas, ¿no? Eh, eh, ya entiende no, mi vale, Hace porque... poco es, es, Sí, sí, ya entendí Pasa cada 10 minutos 5 <risa> Sí, minutos. ya sé Vale, ya sé Vale, sí Él estaba aquí cuando, cuando estaba mm. Me preocupa, me preocupa pues la verdad Creo que es un compañero Pero nos preocupa esa actividad sospechosa que está haciendo Listo, ya se lo ubicamos muchas, muchas gracias, muchas gracias Con gusto Sí, eso, la verdad Esa camioneta es muy bonita, las cosas como son pero no, mire, tiene más fuerte estafado. Venga, ese, ese. eso que me marcaron que es. No, no, no vayas, no vayas. Es eh, la vaina del yate donde estamos, o sea, está intestando a la ya. Ah, ok. Bien. Como para operativos. Eh, No, parse esa gente. No sé si lo han notado, pero tienen como las mismas gafas. No, no sé. O sea, el que acabamos de joder y este man iba en la camioneta. ¿Lo detenemos? No, no vale una seguida. Ey, serían tres personas en moto vestidas de negra y una camioneta negra a secuestrar a una persona sí, con crestas. Marquen eso, marquen ese entorno, rápido, rápido, rápido. En, en la tienda de máscaras. Che, che. Vamos, vamos, vamos, vamos. Cállate, esto se pueden armar los chingados. Hágale, ¿no? compa, hágale. No se preocupe. Que vaya y vuelva cuando desee. Tomarica. Oh, eh. De camioneta. Hombre. Me odio. Tienes razón, las es mejor. Se <risa> le fue a echar la camioneta encima, ¿no? No. Pues legalmente yo haría eso, ¿no? Ah, no, legalmente yo los estrellaría. Pero... Motó, ¡Moto! ¡Moto! ¡Moto! A la a la derecha ¡A la derecha! ¡Sube! ¡Ahí! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! Es sigue, que sigue. Esta, este vehículo no... ¿Dobló? Por... Sí, yo creo que se me metió por ahí No, es que esta camioneta tampoco es que sirva para mucho No, por eso no sirve Quitémosle el blindaje que no tiene blindaje? ¿Seguro? Yo estoy segura que le, si le pusimos el máximo blindaje No Sirve. Porque... No, parce, alcanzar una antes, eso es mejor ahorita la zona A ver qué No, todavía en moto sí. ¿Qué haces? ¿Qué hubo, qué hubo? Va? ¿Cómo, ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? Sí, eh, vamos a ver si seguimos con esos bandidos Hágale con toda Eh, joder madre, es una no. moto, es una moto Há, pues. Ahora son ellos <risa> No, pero qué bacano, hay comunicación con ellos ya <risa> No, maricas, que eso es bacano o sea, la, la verdad la prueba tiene muchas fallas o sea, Pero tiene un porte man. ¿Y si arreglamos la camioneta? ¿Tienes kit? Uh -huh. ¿Y le echamos gasolina? ¡De nuevo! ¡Quítese! <risa> eh. Me yo la reparo en un momentico Esperábamos y le echamos gasolina. Pero no ahora en ese capo. <risa> Nicola Price está ahora en la carta por la razón venta de entrar. Excelente, uff. Uh. Papi, así es que me gusta, ¿no? El pote lo tiene, ¿para qué, pero sí, sí, papi. Rápido, <risa> una gasolinera. Marquenos una gasolinera. Pues vamos a Uy, la espadula que es muy boleta, ¿no? No. <risa> no pues vamos a la esa, La más cercana. Ay, mi papá, mi papá más lindo me dijo. Es que, ay, ¿ya comió yo? No, no he Es una hamburguesa. Ay, tan bonito. Tu papá no quiere cambiar de hijo, ¿no? <risa> No este idea, tonto, es tonto. <risa> va a hacer que esto se explote. Ay, es que se va chocando con no, no, todo. No, no, no, no, no. ¿Saben que cambiamos de conductor? ¿Listo? Sí, Uy. no mentiras, cañas de No, pero Cata no. Cata no. Ay, porque yo o sea, me re bien de... son sus gafas. Oigan, es que son Oye, gafas. no nuestras gafas que aparecemos mágicamente en el hospital. <risa> <risa> <risa> cuando Yo no recuerdo eso. <risa> Básicamente. va a manejar Kat un rato uy si yo ya me cansé manejando quiero decir yo tombo y fue putas <risa> ya no podemos Ahí hay una de esas reglas Ay, marica, espérate. ¿Qué pasó? Hay una caneca. ¿Quién maneja? Adivine quién. ¿Qué? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Aplícala, eh. Bueno, no va a aplicar nada de nada. Ay. Vamos, que si nos matamos, nos matamos y ya. Uy, no, esto es horrible de manejar. Ah. No. Ay, sí, sí, si nos matamos, nos matamos. No, no, no, no, no, manejen esto ustedes. sí, sí Bueno, ya le tiene uh -huh. el tiro El tiro la mantiene más abollada <risa> Pero es que se me... Pero al menos no lo puedo conducir Aparte Slifer no entiendo tu chiste la verdad Ay, me, acá Lo estoy pensando pero Yo sé que son chistes malos Pero no lo entiendo la verdad No lo capo Salome Costecho Salome Salome, Salome. Costecho. ¿Ustedes entienden eso? ¿Qué ¿Están pidiendo un 20? Salomé costecho No entienden no, no aparecen aquí aparecen aquí Al... ah, ah son 20 sí. no pero eso está lejísimo vamos a ir hasta allá no, <risa> no nos pagan tanto como para que vayamos hasta allá si sí, la gasolina no es que rinda mucho talome coste chuparse no entiende el chiste pues usted entiende Venga, vamos a intentar quitarle el blindaje. A ver si no tiene. ¿Es donde la recojan acá? Pero no está muy lejos. A ver, ¿dónde nos vamos a ocultar? Otro arbusto. <risa> Ay, zonas, Uy. Ya la daño otra vez. Ay, un, un toquecito. ¿Ya salgo? Sí, o sea, me costecho. Me costecho, ¿sabes que te Me costecho Me costecho, ¿qué es costecho? no entiendo Miren, y nosotros nos podemos eh. sacar... Ah, no, porque necesitamos las... la sirena Las... No, y que le... Y mire, a ver si, si hay más frenos para meterla a esto Si no, nos y matamos la... llegando Cata, ¿te has muerto conmigo? Sí. Ahorita ver si me deja sin piernas. Mm. Uy, Uy. ¿Cómo? Así? ¿Qué? Mecos, techo. ¡Ah! Ya entendí. ¿Qué? Eh, no, el salo mecos, techo. Pero no, está malísimo, está malísimo. Resulta que mecos. ¿Saben qué son mecos? No. No. Ecos son los espermatozoides. Ay, ay, Justo les da por hablar de esas cosas cuando están GoPro. ¿Qué? ¿Y qué es Kumis? No, no más. No más. Se qué? me bajan que de la camioneta. Es que... Ah. que yo no sé qué es eso. <risas> Uy, escondamos uno está ahí, mira. ¿Dónde ¿En cuál no? ¿Dónde bueno, déjela ahí. Nos ¿Puede ser el desde tejado? el tejado? Sí Pues primero... Pero... Métala para allá, no, no, no la deje ahí... Hacia la derecha Parce, son las llantas, sí son las llantas, está horrible Póngale, oiga, le pongan llantas... Adherentes Bueno, a ver, ¿y la plata? La plata, no. de Sí, el gobierno El gobierno Sí, porque el gobierno eh, pagó el tuning. Pásame aquí. Bueno, el caso, ¿hasta dónde vas a hacer chichi? Viene alguien. <risa> Ay, Pero el caso es que casi no entiendo ese chiste De mí. me costecho Entonces Ay, cuéntame ¿Qué? más a ver, a, ver, a ver si hay más, más chistosos. Cuéntame más amigo sí, Cuéntame más. Okay, No mariquis pues <risa> <probado>. <risa> Falta barrio, que está con nosotros. Ay, Dios mío, que está de reunión de amigos. Ponte, ponte, como estaba. No, pero que está el va a ser no, no. si ¿Sí le dijiste que es para colocar eso. Cada pasan aquí. Uy, yo soy como patoncito, ¿no? Oh, Dios. ¿A cuánto calza? Cal... 40, calza cuarentinos de zapatos. <ríe> <ríe> <ríe> Le puedes mandar saludos a la familia. Ah, esa sí es buena, esa sí es buena De mamadas. <risa> Ay, en casa esa, esa, esa se la hicieron a, a Europlay. Ay, par, sí, que más perdido <risa> Natalia, 37 viewers uh, Eso, Natalia es? Aplaudan, aplaudan Hey Luis G, bienvenido Bienvenidos, muchachos, bienvenidos todos por acá Otra vez, bienvenidos Bienvenidos Bienvenidos, chicos, bienvenidos. Chachos, bienvenidos, chachos, ¿cómo han estado? Una eternidad más tarde. Ya, ya el me meca se fue. Necesaria sería después de calor. Ya, vámonos. Ha un piro cañas, cuidado, cañas. ¡No! ¿Cómo se salvó? Uy, ¡Qué mentira! ¡Ay, chachos! ¡Que me desnuco! ¡No! Ay, ¡Casi me desnuco! ¡No puede ser! ¡Como oh, se cae! ¡No! ¡Qué pa! ¡Me alegra! ¡Me alegra que estés bien, bro! <ríe> ¡Que me desnuco! ¡Ey, Alex! ¡Cuídate, amigo! ¡Que estés muy bien! ¡Alex, cuídate!